Buen día con todos. En este momento vamos a proceder a hacer una explicación respecto a las características de la educación a distancia, pero este tema está enfocado concretamente al planteamiento de la evaluación a distancia del primer bimestre, pregunta de ensayo es importante destacar que las características de la educación a distancia están citadas también dentro de la temática de la materia metodología de estudio sin embargo en esta ocasión se ha planteado como un requerimiento hacer un análisis de estas características para ello eh, se ha remitido a la pregunta número uno de la evaluación a distancia una, un cuestionamiento respecto de las características de la educación a distancia y también se adjunta en este documento al finalizar el mismo un anexo con algunas definiciones entonces la primera pregunta de ensayo eh, dentro de las estrategias está remitirse al capítulo 3 del texto básico para mayor comprensión y referencia del tema porque justamente este es el capítulo en donde se toma o se analiza cada una de las características luego dentro de las estrategias está dar lectura al anexo número uno de la guía didáctica página 21 y eh, cada numeral se refiere a las características diferentes si nos remitimos al anexo número uno de la evaluación a distancia vamos a encontrar exactamente seis numerales con sus respectivas definiciones lo que tenemos que hacer o el pedido que se debe hacer es primeramente hacer una revisión de cada una de los conceptos de las definiciones que constan en ese anexo y luego sí eh, interpretar con las eh, opciones que se señalan en la primera pregunta como se podrá observar hay nueve opciones nueve alternativas que están en estrecha relación con las definiciones del anexo así por ejemplo en el anexo vamos a ver el número 1, dice una de las características de la educación a distancia de mayor significación práctica es su correspondencia con las causas que motivaron su aparición y continúa la número 2 dice otra característica significativa de la educación a distancia es su accesibilidad y continúa en estos, en estos numerales eh, vamos a plasmar cada una de las opciones que se indica en la primera pregunta de la siguiente manera como les decía en la pregunta 1 se eh, señalan algunas opciones concretamente nueve opciones nosotros vamos a dar lectura a cada una de estas opciones y vamos a relacionar con las definiciones que aparecen en cada uno de los numerales correspondientes al anexo de tal manera que al momento de desarrollar o de contestar la pregunta vamos a remitirnos a la tabla que está en la pregunta 1 y vamos a ir colocando el eh, numeral 1 2 está hasta el número 8 en las filas y frente a cada uno de los numerales vamos a poner la característica que tiene relación con el concepto eh, dado en el anexo así por ejemplo en el numeral 1 es decir en el anexo tenemos numeral 1 una definición esta definición se relaciona directamente con la característica o con la opción formación de la población para el desarrollo social esto es lo que vamos a ir haciendo en cada una de las celdas que aquí se visualiza y por supuesto la respuesta será únicamente hasta el numeral 6 dado que se plantean en el anexo 6 definiciones también hay inquietudes con respecto al número de opciones si bien es cierto, se plantean nueve opciones, es preciso tener en claro que hay tres opciones que están planteadas en calidad de distractores. Es decir, el alumno tendrá que revisar, que analizar cada una de las opciones y determinar cuál corresponde con las definiciones y cuál está en calidad de distractor. Muchas gracias.